Estás en Economía de Bolsillo en la radio de la UNER. Tu lugar se escucha. Segundo bloque de Economía de Bolsillo. Nos podés escuchar por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos metemos ahora en el tema del ámbito de la política y economía provincial esta mañana. Eh, antes del tratamiento en el Senado de la Ley de Emergencia Económica, estuvimos conversando eh, sobre este tema con Ángel Ciano. él es el presidente de la Cámara de Diputados. Eh, Claudio Coronel hizo esta entrevista y nos comenta algo más sobre este tema. Sí, Cecilia, eh, vamos a poner un poquito el contexto antes de, de, de la entrevista. Eh, obviamente esto generó gran repercusión en la provincia, sobre todo por lo que era el proyecto original en el cual se estuvieron planteando eh, ciertas situaciones. En, en, en suma, antes de ir a algunos detalles más profundos... La idea es un gran aumento de impuestos a distintos sectores, como gran resumen de la idea, y de alguna manera poner un poco freno a la posibilidad de aumentos salariales de algunos eh, organismos eh, del Estado, ya sea descentralizados, autónomos o no, eh, de, que tienen las facultades para poder aumentarle sueldos a, a sí mismos, como por ejemplo el Poder Judicial o el Poder Legislativo, eh, si, eh, digamos, el Poder Ejecutivo de alguna manera no, no permite eso, eso eso incremento como para controlar un poco la situación en términos de número por qué uno podría pensar que se está planteando esta esta ley de, de emergencia cuando uno mira los ingresos provinciales por lo menos a mayo que es el último registro que hay eh, en, en la provincia eh, lo que es en términos reales es decir, descontando el efecto de la inflación la caída en los tributos de origen provincial fue del 16,72% en términos reales ¿sí? y eh, en cambio cuando uno mira los tributos nacionales hubo un incremento del 7,39% en términos reales es decir que más o menos estaríamos hablando de una caída real en torno al 9 o el 10% ...de recursos de la provincia, es decir, tienen menos recursos que antes. Convengamos que a la fecha no hay paritarias, ¿sí? es decir, que también uno podría considerar... ...que no hubo incremento por el lado de eh, los sueldos, es decir, que tampoco es que... ...uno podría plantear que la dinámica de los gastos es la misma, más allá de gastos que sí ellos han hecho en términos de salud. En términos generales, lo que, lo que planteaba el proyecto original de la ley que fue enviado el 26 de junio y sí, el viernes a, a la Cámara de Diputados. En primer lugar, es una, una emergencia económica, sanitaria, administrativa, tiene varias aristas eh, financieras, fiscal, eh, en la cual se extendería hasta el 30 de junio del año que viene y lo podrían prorrogar por seis meses más por única vez. Eh, el gran conflicto estuvo, el, el primer gran conflicto, estuvo en el artículo 4 del proyecto en el cual eh, se estaba proponiendo que eh, aumente escalonadamente cada 2% por distintos tramos los sueldo a partir de mil eh, pesos con uno, digamos, en adelante, se, eh, se vaya aumentando un 2% lo que es el aporte previsional, en general se paga el 16%, la idea es que el primer tramo pague el, 10, el primer tramo que, es el que, que no tiene aumento, que es hasta 75%, cobre el 16, se le cobre el 16% de aporte, luego 18%, 20% y 22% otros tramos más. ¿sí? El segundo conflicto tiene que ver con que también se plantea con iguales tramos, descuento a los jubilados, ¿sí? que también van creciendo en torno al 2% en, en, por los mismos tramos, aumenta la base imponible sí para lo, lo que es los bancos en general. Eh, a, a los bancos, según el Código Fiscal, podía, se le cobraba de lo que es la cuenta de resultados, se hacían una serie de deducciones y a partir de eso podían se le cobraba una alícuota Ahora la alícuota ya no tiene deducciones, sino que lo que hacen es aumentar la base imponible para recaudar más. Y también eh, un impuesto extraordinario a determinados campos con más de mil hectáreas ...de eh, un aporte del 10%, le de aumenta la, la base imponible. Y también, eh, eh, otra que también generó conflicto fue un aumento en la alícuota... ...del de 4% para lo que es el, los, mayoris, los comercios mayoristas de medicamentos. Obviamente, en Diputados tuvo algunas modificaciones esto. Eh, se agregó el artículo 11, donde se puede ver la posibilidad de que si la provincia mejora su situación eh, fiscal... Eh, no cobre ese, ese impuesto y también algún alivio para lo que son pequeños y, y medianos, micros y pequeños comercios para el caso de los medicamentos obviamente estas cuestiones las charlamos con Ángel Llano así que para no profundizar en cosas datos aburridos vayamos a la entrevista que hicimos hoy con él Hola Ángel Llano Claudio Coronel te está hablando Hola, buen día Claudio ¿Cómo te va? Pero Muy bien diputado bueno, eh, ayer eh, estuvieron bueno en, en la sesión debatiendo esta, este polémico, podemos decir, proyecto de, de emergencia económica bueno, y otros tipos de emergencia más, como es un nombre de resumen. Eh, ¿Nos podrías contar un poco cómo fue eh, el debate? Eh, sabemos que fue aprobado, pero hubo algunas eh, abstenciones y también hubo algunos votos en contra al respecto. ¿Cómo, ¿Cómo se recibió esto en el recinto? Bueno, también quiero saludar a a Ignacio y a Cecilia, Claudio eh, y a toda la audiencia de, de la radio. Eh, el día de ayer aprobamos con los votos del oficialismo eh, la ley de emergencia que había enviado el gobernador Gustavo borde de emergencia pública, administrativa, financiera, sanitaria, previsional, fiscal eh, por un plazo, eh, o sea... Hasta el 30 de junio del de año siguiente, uh -huh. el año 2021. Sí. Y probable si el Ejecutivo lo resuelve y si las condiciones de, de crisis están atrasadas, hasta el eh, diciembre del año 2021. Uh -huh. Y bueno, es un debate de muchas horas, donde bueno, se planteó la necesidad y la oportunidad en el marco de esta crisis de contar con mayores recursos para hacer frente a los compromisos esenciales del gobierno provincial, porque a ver la provincia de Entre Ríos no tiene la posibilidad de... de, de tener dinero propio, digamos, no no puedes fabricar dinero claro y si no hay recaudación porque la economía se ha contraído producto del COVID-19 de la pandemia, del aislamiento ¿de qué manera va a ser feta sus recursos? si el gobierno nacional puede ayudar de hecho ayuda, pero no alcanza claro sí además el gobierno nacional está ayudando al sector privado eh, de la, eh, que ha sido afectado por, por la crisis económica que genera el, la pandemia entonces bueno esta ley lo que pretende y por un plazo determinado ya o sea, que es transitoria tener recursos de quienes mayor capacidad contributiva tienen uh -huh. por eso se lamentó a las entidades financieras o a los bancos por eso se lamentó aumentó a las grandes droguerías ...por eso se le aumentó a, las, a los propietarios de grandes extensiones de, de, de, de, de hectáreas... ...de más de mil hectáreas en Entre Ríos... Uh -huh. que ...implica el 3% de los que pagan el impuesto inmobiliario rural... ...y por eso también se genera un aporte, una contribución extraordinaria... ...para hacer frente al déficit de la caja de jubilaciones... ...una caja de jubilaciones que, que constitucionalmente tiene que seguir siendo de la, de la provincia pero que también contiene un 82% móvil, que esto casi ninguna caja lo tiene uh -huh. y hay que mantenerlo y eso se mantiene, para lo cual hace falta recursos y bueno, quienes más ingresos tienen, es de, de decir, de la mayoría funcionarios y funcionarios de los tres poderes del Estado o organismos descentralizados van a hacer, mientras dure la ley, un aporte extraordinario porque Entre Ríos, por otra parte, es la que menor aporte... Le genera a trabajadores y a trabajadores. Y en el Río se aporta un 16% desde la administración pública provincial y municipal. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, se aporte ya hace mucho, que es 22%. Por ejemplo, bueno, eh, entonces quienes más ingresos tienen van a ser que son un 15%, o sea, el 85% de los trabajadores y trabajadoras de la provincia no les cambia para nada en lo que respecta a sus haberes, todo lo contrario, son beneficiarios en todo caso de, del aporte que harán eh, los que perciben más de 75 mil pesos. Así que bueno, hoy se va a transformar la ley, el Senado será tratada definitivamente y, y el gobernador podrá contar con esta ley muy importante que le va a permitir de durar un año y medio prácticamente tener ingresos por más de mil millones de pesos Diputado, ¿cuál fue la posición de la oposición al respecto y los fundamentos de ella? Para la oposición eh, parecería que no, no está mirando lo que ocurre en la sociedad civil la desesperación en la que está inmersa la sociedad no está haciéndose cargo ...del de gobierno nacional anterior... ...que fundió al país... ...que endeudó el país... ...que a ah, Entre Ríos lo perjudicó... ...evidentemente en lo que es su recaudación... Eh, ...no podemos olvidar que... ...el lunes siguiente a las elecciones... ...en agosto del año pasado... ...Paso Macri se enojó... ...porque la sociedad no lo había acompañado... ...y generó devaluaciones... De ...bueno, hizo un montón de... ...tomó un montón de decisiones que afectaron claramente... ...permitió fuga de dinero... Se superendeudó, bueno, todo lo la gestión de Macri fue toda mala, pero la oposición parece no que no se quiere hacer cargo de esto no, no, no es un producto de la pandemia. Nosotros estábamos en crisis antes de la pandemia eh, y la pandemia agudizó este periodo de crisis. Bueno, evidentemente, eh, la oposición le es más eh, cómodo criticar a que fue acompañado por casi 60% de los endureanos en, en el año pasado es reconocido porque nunca en sus gestiones como intendente y gobernador, los trabajadores fueron variables de ajuste el año pasado los eh, a pesar de que fue la inflación más alta en los últimos 30 años en Argentina el gobernador pagó sueldos por encima de la inflación eh, pero bueno se eh, pone en el rol de oposición por la oposición misma y y no votaron la ley, pero eh, para nosotros ya era algo previsible eh, es que la posición defienda a los bancos, a la, a los, a la sociedad anónima que tienen muchas propiedades o muchas extensiones de hectáreas entre ríos, no, no nos sorprende. Eh, pero de todas manera lo importante es que, que el gobernador tenga la ley en esta semana y ...y pueda empezar... Diputado, a hola diputado, ¿qué tal? Eh, le habla Nadia Flores Quería consultarle eh, ¿qué piensa, cómo va a reaccionar el sector judicial, no? Ya que están incluidos en esta ley y cómo, de, en qué medida se prevé que, que los va a afectar Bueno, uno apela a la solidaridad de los que más dinero ganan. Eh, bien ganado lo tienen pero son funcionarios que reciben el sueldo del Estado, o sea, no, no forman parte del sistema público y, y saben muy bien que la recaudación cayó, que, que, que no es posible hacer frente a las obligaciones si no tenemos recursos extraordinarios y aportes extraordinarios. Yo creo que razonablemente el Poder Judicial va a acompañar, eh, entendiendo claramente que, que en este esfuerzo colectivo quien más gana, más debe aportar. No es un... Es justo, creo yo, que así sea. Pero bueno, eh, el acceso a la justicia eh, es constitucional y están los distintos códigos, procedimientos para, para que así suceda. Y, y bueno, después deberá ser el mismo Poder Judicial que resuelva situaciones que se puedan plantear. El proyecto de ley fue trabajado por el Ministerio de Economía y la Fiscalía de Estado. Nosotros, obviamente, hemos consultado a quienes elaboraron el proyecto sobre la constitucionalidad del mismo, claramente, y, y bueno, ellos nos han manifestado que, que lo han estudiado, que ...en el marco de una crisis... ...como la que nadie puede dudar... ...que estamos atravesando... ...y tampoco se sabe cuándo va a terminar... ...es, es posible tomar determinadas... Eh, ...disposiciones o... Este, ...resoluciones... ...o en este caso leyes de emergencia... Eh, que, ...que el Estado tiene... ...viendo la crisis de la sociedad civil... ...o de, del sector privado y de, que no puede resentir sus servicios esenciales eh, tiene como un derecho a la emergencia mientras la emergencia dure que es de público conocimiento con lo cual eh, todos los poderes del Estado, todos los organismos del Estado tenemos que estar eh, en el mismo marco de aplicación de la ley Diputado eh... Una, una pregunta más, hubo algunas modificaciones en el, en el proyecto y eh, tienen que ver bueno, con una parte de la posibilidad de que los trabajadores no reciban un incremento especial, por lo menos el primer tramo, lo mismo con eh, los jubilados. ¿Cómo surge esta, esta dispensa y, y cómo piensan que esto puede ser implementado dado que el artículo básicamente dice que esto sea si se cumplen las previsiones del presupuesto en cuanto a la recaudación? En primer lugar, esto es también de sentido común. Cuando elaboramos el presupuesto del año pasado, nadie imaginaba la pandemia. Nadie imaginaba que había que darle mil millones de pesos más al sistema sanitario, que había que reforzar comedores escolares, que la recaudación iba a caer porque la economía se iba a contraer del aislamiento. Eso no estaba previsto. O sea, esto, e histórico, extraordinario, entonces hay que tomar decisiones en de el mismo carácter. Yo entiendo que la, la incorporación del artículo que hicimos a la ley tiene que ver con que si logramos, y yo estoy trabajando para presentar esta semana, por ejemplo, cobrarle impuestos a las plataformas digitales, si logramos generar recaudación por algunas actividades que no están alcanzadas hoy, por gravámenes o tributos, y así, bueno, cada diputado o diputada va a estar trabajando, así hicimos el acuerdo con el gobernador, y a lo primero que vamos a hacer cuando haya ingresos extraordinarios vamos a dejar de, eh, o el gobierno provincial dejará de pedirle aportes ordinarios a las escalas más bajas, no decir, de 75.000 a 100.000, por ejemplo, eh, pero bueno, para lo cual hay que trabajar en detectar determinadas actividades económicas que no están grabadas. Eh, y obviamente después tienen que tener un impacto eh, tal que, que permita que las escalas más, más bajas serían el inciso A, perdón, el inciso B de, del artículo cuarto y el inciso A, eh, este, el inciso sexto, este, eh, puedan dejar de aportar. Bueno, eh, ese va a ser el compromiso que asumimos como legisladores y vamos a ver si podemos lograr presentar proyectos de leyes que generen más eh, recursos al Estado provincial. Ángel, no sé si me escuchas Ángel Ignacio te habla. Sí, Ignacio, te escucho. Tengo una consulta, ¿hay alguna posibilidad de que esto entre en conflicto con el proyecto de ley que se discute, o que todavía no se discute, pero que al menos públicamente se debate a nivel nacional sobre también un impuesto extraordinario, una contribución extraordinaria para, para la crisis del, del coronavirus? Bueno, eh, yo creo que el gobernador ha tomado la decisión de cobrarle más impuestos a los que más dinero han ganado. Sin duda que los bancos han ganado mucho dinero y estaban pagando poco, al igual que las droguerías, al igual que las grandes extensiones de hectáreas. No es exactamente hasta donde yo conozco lo que está intentando el Congreso de la Nación o, o algunos legisladores nacionales que están trabajando en un proyecto eh, para eh, que forma extraordinaria cobrar las grandes riquezas. ...es decir, en Entre Ríos... Claro. no se puede hacer porque es un impuesto nacional... ...un tributo nacional acá en Entre Ríos... lo que se puede hacer es cobrar ingresos brutos... ...en todo caso, como es lo que se está haciendo ahora... ...con esta ley... ...pero sí, sí, digamos... ...desde el punto de vista... ...de la justicia tributaria... ...es similar... ...quienes sí. más ganan, más pagan... ...o quienes más ganan, claro. más ganado ...y tiene mayor capacidad contributiva... ...es justo que en esta crisis hagan frente de forma extraordinaria a, a poder solventar el funcionamiento del Estado, que es el que nos da salud, de forma gratuita, seguridad, eh, y bueno, para que funcione eh, como tal. ¿no? Ángel, diputado, muchas gracias por esta comunicación. Eh, gracias de nuevo por, por este espacio que nos has brindado y, y por aclararnos las dudas que te, hemos, que te hemos hecho. Bueno, gracias a ustedes por la entrevistas que tengan un buen día, saludo a todo el equipo y a toda la audiencia de la radio, hasta luego hasta luego, muchas gracias era Ángel Giano presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia estamos en Economía de Bolsillo, vamos a otra tanda y enseguida volvemos